Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en patologías degenerativas. Hoy os vamos a hablar de una patología muy común en personas a partir de los 50 a 55 años y sobre todo en mujeres. Os vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano. Para poder entender mejor este síndrome, primero tenemos que saber qué es el túnel carpiano. Pues bien, el túnel carpiano es un espacio delimitado por los huesos del carpo de nuestra muñeca. Por encima está delimitado por los huesos escafón semilunar, piramidal y pisiforme y por debajo está delimitado por los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Por este espacio o túnel pasan las siguientes estructuras. Primero el nervio mediano, este nervio es el encargado de la inervación sensitivo motor del antebrazo y de la parte media de nuestra mano, es decir, del pulgar, índice, corazón y la parte externa del dedo anular. Además, por este espacio pasan algunos tendones, que son los responsables de la flexión de los dedos. Y por último va a pasar el ligamento carpiano transverso, que es el encargado de unir los huesos del carpo. El engrosamiento de dicho ligamento o la inflamación de estos tendones van a crear una compresión o un atrapamiento del nervio mediano, produciendo una serie de síntomas. Los síntomas más comunes en el síndrome del túnel carpiano son dolor, además hay parestesia o adormecimiento de la cara palmar o anterior de la mano y además vamos a encontrar también adormecimiento de los dedos anular, corazón, índice y pulgar. Vamos a tener calambres musculares y por último hay dificultad para coger ciertas cosas. Esto es debido a la atrofia de la musculatura flexora de los dedos. En algunos casos incluso se puede llegar a tener retracción de la palma de la mano. Este síndrome, como hemos dicho anteriormente, afecta más a mujeres que a hombres y a partir de los 50 a 55 años. Esto es debido a la realización de trabajos donde el uso de la mano y de los dedos es excesiva. Estos trabajos a los que nos referimos pueden ser, por ejemplo, trabajar prolongadamente con el ordenador. Además, de realizar ciertos trabajos manuales donde haya que hacer mucha fuerza y que además existan ciertas vibraciones, como por ejemplo en la construcción. Las amas de casa o el personal doméstico donde las actividades como planchar y fregar pueden afectar a esta zona o bien el hecho de tocar algún instrumento musical. Aunque existen otros factores que también pueden desencadenar el sufrir el síndrome del túnel carpiano. Estos factores pueden ser como por ejemplo nacer con el túnel carpiano más estrecho, padecer obesidad o artritis o incluso tener un quiste o un tumor que obstruya el túnel. Si tienes alguno de estos síntomas y sospechas que puedas sufrir el síndrome del túnel carpiano, puedes hacer dos maniobras para verificarlo. La primera es juntar las palmas de la mano y extender la muñeca a la vez. Es muy importante que cuando realices esta maniobra mantengas los hombros elevados y los codos y los tengas en una flexión de 90 grados. Otra maniobra que puedes hacer es juntar el dorso de la muñeca el movimiento es realizar exactamente lo mismo con los hombros y codos levantados y juntar nuestras, nuestras muñecas. Si al realizar estas maniobras ves que tus síntomas se aumentan, es conveniente acudir a un especialista que te realice pruebas complementarias como puede ser una resonancia magnética, un TAC o bien una electromiografía. Con estas pruebas se podrán confirmar el diagnóstico y empezar con el tratamiento correspondiente. ¿Pero cómo es el tratamiento del síndrome del túnel carpiano? El tratamiento que hacemos en Clínica FonSalud es un tratamiento combinado de fisioterapia, osteopatía, acupuntura o punción seca. La finalidad del tratamiento es disminuir la inflamación de los tendones flexores de la mano, de tal manera que eliminaremos la comprensión que hay en esta zona. Cuando realizamos un tratamiento fisioterápico vamos a aplicar electroterapia, drenaje linfático, movilizaciones y masajes. Pero además debemos dar cierta laxitud al ligamento transverso carpiano para que no comprima el nervio y esto lo conseguiremos a través de la astopatía. Por otro lado es muy importante mejorar la inervación del nervio mediano y esto se obtendrá gracias a la aplicación de acupuntura o punción seca.